Amigos, ¿cómo les va? Espero que bien. Hoy con un gameplay de Las Foras, ya que terminó, vamos a hablar un poquito de, de lo que fue el último episodio, el episodio número 9 de Las Foras. ¿Qué me pareció? Me pareció de putas madre, amigos. Me pareció un mapa, un mapa, un, un, un capítulo de putas madre. Y debo decir que, bueno, mucha gente siempre se queja de que no es igual al videojuego y que esto que el otro. Yo tengo que decir que le pusieron mucho lore, eh. Viendo desde el primer capítulo, al último capítulo es que le han puesto mucho logro a los personajes, cosa que no tenía tanto. ¿Por ahí que cambien un poco los personajes? Pues sí, que cambie un poquito la historia, pues sí. Creo que también tiene que ver mucho que ver. Con, tiene mucho que ver con el tema de. ¡Ah! ¡Se me escapó! Eh, tiene que ver mucho con el tema del presupuesto. O sea, seguramente a HBO le, le tiraron la idea, che, mira, vamos a hacer de No for Us una serie de, de un videojuego y esto que lo otro y patatín patatá. Y HBO le habrá dicho. Eh, no es mi rey, no hay mi rey. Siempre... Muy bien, espera. Dale, dale, yo espero. Le habrá dicho, no hay mi rey. No te voy a dar la plata que vos querés, porque, porque siempre que hicieron eh, series de videojuegos le salió como el Bien. Entonces le habrá pasado mucho eso. Yo creo que tiene que ver, yo creo que tiene que ver más por eso que más que por otra cosa. Y entonces, eh, nos encontramos con que seguramente no hubo tantos eh, bichitos por el tema ese de... ¿Cómo mierda se subieron? O sea, no no vieron tantos enemigos o, o, o criaturas por ese, por ese mismo motivo. También he notado de que mucha gente dice, le falta acción, le falta acción. Mira, yo llevo hasta este capítulo hasta ahora y todo es sigilo, sigilo. Aunque, bueno, la gente que me ha visto jugar el gameplay por la plataforma morada, debe saber de que yo y sigilo, cero, cero. Soy un hijo de puta, siempre la veo cagando y me escuchan todos, así que para mí el sigilo, vale verga, soy malísimo en el sigilo para vale, que quiero ver algo, pero bueno, la serie en sí, como arrancó con la, el nacimiento de, de Ellie, pues, eh, muy, muy, muy empezaron, empezaron duro, eh. empezaron el, el, el episodio lo empezaron duro pero la escena de, de, de Joe Show Show haciendo verga todo, ese, ese hermoso, amigo. Si querías acción, ahí lo tenés. Ahí tenés tu acción, lo que esperabas. Se cargó a medio hospital. Eh, a, a medio, la, las luciérnagas valieron verga, ¿eh? Me, eh te, decir, te, te tengo que decir la verdad, me encantó. Me encantó, porque es que da mucho asco. La, la, esa de que no, no, no. O sea, bueno, es que no... Ah, y lo tuve que haber por toda la parte con spoiler, pero bueno, se va a la verga, ya lo tuvieron que haber visto El que no lo vio, que se caga, que se cague. Pero... Fue rápido, eso sí, fue bastante rápido el final eh, di Directo cortito al pie, podríamos decir, que fue fue una, uno de los mejores capítulos eh, Cortito al pie, me faltó un poquito más de... Como se, toma, como se han tomado libertades, como por ejemplo, para hacer más larga la historia, esto que el otro por ahí me habría gustado un poquito más de, de, de, de Lore un poquito más pero ya con el principio estuvo muy bien con el nacimiento de él y con la mamá me pareció que estuvo espectacular que es como que te pone que la traición del final lo pone a ver más hijo de puta porque es como que te quedas pensando y vas a decir qué hijo de puta no? qué hijos de puta y eso creo que eh, creo que nos dio mucha satisfacción que le hayan limpiado así por de esa, de esa manera eh, creo que yo creo que todas personas querían encajarle un tiro bajo por acá y cuando llegamos y también eh, creo que to todos queríamos ese final yo creo que se dio eh, todavía no, no he llegado al final de acá de, del juego ya lo ya llegaré y ahí veré cómo como es, tendré mi propia experiencia, digamos Lo que me... ¿Cómo? Que no te escucho ¿Quieres descansar? Bueno, ah, sí, voy a tener mi propia experiencia de cómo, eh, cómo va a terminar el juego Pero hasta ahora puedo decir que la serie lo ha enriquecido mucho más Ha enriquecido un poco lo que es el juego Y el juego enriquece a la serie Así que es un ganar-ganar, ¿eh? Es un ganar-ganar Yo creo que, eh, que no haya jugado nunca el juego y lo quiere jugar ahora La experiencia es buena por ahora yo. Por ahora yo la estoy pasando de putas madre. Y con el lore incluido y todo eso, yo creo que la había pasado mucho mejor. Y mi lámpara anda como el orto. No sé por qué. No entiendo. ¿Y por qué me muestra que haga para el costadito? No entiendo. ¿Qué hago? Eso es mi pistola. Ella te va a disparar. No, no entiendo. Eh... Pues bueno, cuando termine el juego lo sabré exactamente bien que como, como es, pero hasta ahora podría decir que mi experiencia con la serie ha sido muy buena sigo pensando que la fotografía es genial eh, lo que es el, el tema de, de los escenarios y todo muy bueno vi por twitter ahí las comparaciones de la parte de, de la jirafa y vi que era muy, muy, muy bien, muy fiel entonces, yo he visto mucho más. He visto mucho más gente. Aplaudiendo la serie. Que va a estar Pero no significa que no haya gente que la va a estar ¿no? Que siempre va a haber. Porque nunca puedes tener contento todo el mundo, parece. Parece que nunca lo puedes tener contento. Como yo digo, no se han crecido en mi época cuando salió la película de Mario Bros. Eso sí que era mierda. Eso sí que era mierda infumable. Pero, ¿y esto? Ah, perro. Vale, no tenía que subir, ah, tenía que bajar, no, tengo que bajar. Por aquí. Vale. Y vamos, vamos, yo ya estoy esperando la segunda temporada, chico, esto qué es? Yo ya estoy esperando la segunda temporada. Así que creo que le ha hecho un muy buen papel, pero Pascal, la verdad que se, se, se, la, se saca la polla en todo momento. Es un héroe de acción, pero es, eh, no es un Rambo, digamos, no es un Estalón, es un buen héroe de acción. ¿Y esto qué verga es? Pero bueno, eh, en, en fin, la serie es un 10, tal vez pudo haber sido mejor, no lo sé. Pero a mí me gustó, a mí como serie, como entretenimiento, te tengo que decir que lo esperaba todos los fines de semana. Por ejemplo, nos podemos unir por acá abajo. ¡No, no, no, no, no, no! mierda. No. Bueno, y, y eso también, bueno, eso yo creo que mucha gente se quejó mucho por la falta de monstruos. Bien, Joel, ve al frente. Yo cuidaré atrás. Eli, mantente cerca de él, no importa qué pase. Sí, mantente alerta. Lo tengo. Bueno, esto creo que es la parte. Eso... yo creo que eso fue lo que le faltó un poquito más de... de monstruos, que seguramente mucha, queja, mucha gente se habrá quejado de eso. Pero por lo demás, como yo digo, seguramente no le habrán dado el presupuesto HBO para decir, eh, sí, acá tenés todo para hacerlo. Seguramente le han dicho, no, colega, no, no, no, no. No, no, no, no, no, al presupuesto, amigo eh, Traten de hacerlo lo más básico y posible, ¿entendés? Seguramente, como ha pegado tanto la segunda temporada Sí le van a dar más presupuesto Encima, eh, ya sabiendo de que ya es una, es una serie Que está armada Que ya, que, que no hay fijón O sea, que no no tienen, o sea Que ya el, ju el juego ya está hecho Entonces no... No tienen que armar guión ni nada Entonces van a, van a ir a lo seguro Y al ir a lo seguro... Les va a ayudar mucho a, a HBO para y a la, la dirección para decir: Sí, sí, sí, toma, acá tenés tu, tu puta serie. Tengo miedo, eh. Tengo miedo porque yo siempre acá me muero porque soy un pelotudo. Es que yo en la parte de sigilo me jode mucho, gente, me jode mucho. Pero bueno, si quieren ver el gameplay y esto que no toco cómo me va, y vamos comentando un par de cositas, voy comentando un poquito más Bueno, es que no, no he comentado casi nada, ¿no? O sea, me ha gustado mucho, como digo, la parte de la parte de la acción Me ha gustado mucho la parte de la acción de, de Joe Me gustó mucho el balazo al Doctor, espectacular, eso me pareció eh, Dicen que habían eh, había, estaba la voz, había, habían voces del juego De personajes sin más, eh, la verdad que le recomiendo a todo el mundo que lo vea Es una buena serie, es una pedazo de serie Y el juego hasta ahora viene muy bien, así que no, no, no me puedo quejar de que te este diga No me puedo quejar del juego Y bueno, eh, no sé, ahora está la, la pregunta y la duda es eh, ¿Jugaré el 2 o veré la serie primero y después jugar el 2? Buena pregunta, ¿no? Ahora, ahora estoy en la duda, porque es como que me enriqueció mucho la, la serie al juego. Curiosamente que sería al revés, porque yo tuve que jugar al juego primero y después ver la serie, pero bueno, yo soy un pelotudo y hago todo al revés. Pero bueno, es lo que hay. Y bueno gente, si quieren ver el gameplay completo, pueden verlo ahí, voy a estar jugando toda la semana esta en la plataforma morada, y vamos a ver y vamos a seguir hablando gente. Y bueno, sin más nada, nos vemos. Saluditos. ¡Chito!